Hey qué tal, bienvenidos, en esta ocasión vamos a abrir estos sobres de torneo en su edición 21 Y nuevamente muchas gracias a los que hicieron este video posible Y pues bueno, vamos a comenzar Y pues vamos a esperar, vamos a ver eh, Como experiencia, sé que obtener una Ultimate pues es bastante complicado ¿no? Pero no perdemos la esperanza Lo que sí es que este set es muy bueno Trae muchas cartas, incluso las super son buenísimas por ejemplo, eh, Ninja, eh, Tobari. Esta es una pues reimpresión del arquetipo Ninja. También muy muy buena y que últimamente se está jugando bastante. Vámonos por el siguiente. Y aquí está Espada Sagrada de las Siete Estrellas. Abismo Telonero. Y eh, les digo, este es un set buenísimo. Merrill es... Pues bueno, perdón Merrill. Es un monstruo pues de los t bastante, bastante bueno ¿eh? y, y la verdad es que muy bien le viene este aumento de rareza. Y también tenemos al Fandragón del Pantano que pues la verdad es que muy bien esta reimpresión, Santuario Fotónico y Epurli Happiness, pero bueno en, en español, ¿no? Epurli eh, Felicidad. Muy bien, la verdad es que este creo que también es una super en su expansión... La verdad es que no sé qué tomen en cuenta para elegir eh, qué cartas se van a reimprimir en los sets. Y Terror Garra Cash Tirada también muy buena. Esta es una común también y se está jugando bastante. De hecho, en el torneo local este, enfrentamos a dos de ellos. entonces Y vamos a ver, Santuario Fotónico. Contacto con el Agua Espejo. Y Roja Sprite, vean. Les digo, este, este es un set buenísimo. Roja Sprite también salió común. También lo jugamos un, un tiempo. Los Sprite. Y pues yo creo que es uno de los, de los mejores monstrillos, ¿no? Y pues ahora ya tiene nueva rareza. Entonces, en verdad es un, eh, es un set que vale mucho la pena. Otro Epur Happiness. Y ya sea que corran con la suerte de que les salga una eh, Ultimate o no. Hapniss. Les digo. Es un muy buen set. Eh, la verdad es que vale bastante la pena. Y vamos por el último. Trampa de picos. Y Mannequin Cat. También muy buena, muy buena reimpresión. Que eh, también es un aumento de rareza. Se juega en Sprite. Y pues bueno. Listo, pues vamos a pasar al recuento, nos salieron Hamnis y Merrill de los Tirlamen, también nos salió eh, Terror Garra Cash Tira. muy bien. Roja Sprite que eh, también se utilizó bastante junto con Mannequin Cat y dos eh, Purrelly Happiness que tal vez seguramente estos los vamos a estar usando. Y Tobari el ninja celeste. Y pues en esta ocasión la favorita va a ser Roja Sprite. La verdad es que me recuerda pues la estrategia que jugamos hace tiempo. Y sobre todo un muy buen aumento de rareza. El cual va a combinar por ejemplo con Sprite Jet. Eso es todo por esta ocasión. Si te gustó el video considera suscribirte. Ya que nosotros pues bueno vamos a tratar de abrir todos los productos de Konami de este año. Hasta el próximo. Yugi box